Nespre está dando combos navideños desde 500 pesos. Inéspre todavía a esta hora está aquí en San Francisco de Macorís, así que si usted no ha pasado, aproveche para que ha, compre su combo de cena navideña a los precios más asequibles. Recuerde que una libra de Vi pollo. Vi que vale muchas parte pesos. del Cibao, evidentemente. Bastante, sí. Santiago Rodríguez, Santiago, Bota. Como no está viendo toda la República Dominicana, por lo menos en el Cibao, hay, hay muchos lugares con el punto móvil sí, de sí, Bornao, espere, La vamos, Vega, vamos por parte, vamos por parte, Santiago y Santiago Rodríguez. Vamos por parte. Ellos están vendiendo a 500 pesos eh combos, combo, no es que lo están dando. Claro. Vendiendo, ah, desde ajá. 500 pesos. Pero Yo lo especificé el PLD lo daba. Bueno. Bueno, no, malo. Hay que, hay que hay hablar que con claro, la gente del gobierno. Independientemente claro. que Danilo está huyendo y que, que tiene miedo ¿Cómo si, así, ¿cómo así? Eh, que está huyendo. ¿Qué pasó? Yo creo que, que sí. <ríe> <el ríe> Pero, repito, independientemente de que nadie no tiene miedo de que si va a cenar o no en su casa. Ah, pero, pues de peor. No, porque no, puede ser que no quiera cenar en su casa. Pero no, en el PLD, independientemente de que la cajita se la tiraba, era da. Ah, no, pero ya la cajita, tú sabes que es lo equivalente al bono. Sí, pero espérate, Inésprez Ahora tenemos el bien. bono y aparte del bono tenemos como Sí, pero o se la están vendiendo. Desde 500 Debería pesos. ser regalada a Inésprez. Ahora, me gustaría necesitar. saber qué deberías. contienen esos. Ah, yo lo tengo. Aquí. Vamos a ver Vamos qué contiene ver. la cajita. Claro Videlqui, que te voy a decir. ¿Cuántas cajitas tiene tienes, Video? ¿Usted? ¿Eh? ¿Cuántas cajitas compraste? No, no compraste. No, no, no, no, no, no, voy no, a ir, no lo que voy pasa a es Mira, que tiene un precio mucho más módico y mucho más que, El primer combo con, tiene un pollo de cin, un pollo, cinco libras de arroz, guandules, telera, aceite, pastas, dos unidades, ponche, sal, sazón, o sea sazón completo maíz, vinagre, chocolate, gomitas y coquitos. ¿500 pesos? 500 pesos. Oh, no, espérate. Pero, pero, no, Roberto, está, Roberto, bien. Roberto, está, Roberto. Bien. Roberto, está Roberto. bien. Voy para Inés, para comprar. en arroz, Roberto, pero en arroz, pero, en arroz, con... Roberto, pero en arroz, en arroz los solamente. son a 500 pesos. No, no, no, Roberto, no, no. pero en arroz comprar, solamente ya, ya. se van 125 pesos. Voy a comprar para cajitas para la gente. Claro misma. que sí, sí, vamos a continuar. Sí. Sí. El pero, segundo Pregunta, no, olvídate ya, pues no lo necesito pero. Pregunta, si yo voy y quiero comprar 20 cajas, ¿me la venden? Tengo pues una caja por persona? Tengo que averiguar. Importante ese dato. ¿eh? No, porque en hey. realidad era sí. alguna que yo quería mencionar, sí, pero se no era la noticia. Si yo voy quiero 50 cajas, o sea, hay que ver. Es en la búsqueda de 500 por eso la puedo a 1000 pesos. En, en, aguanta 1000 pesos. En la esa en la Luperón, claro en el sí. Luperón, el Instituto nacional de aquí de República Dominicana, Inés Pre colocó un puesto para ese Puestos mi, móviles. La, pu puestos móviles. Y la fila eran intensa No, no, pero eso era negocio. Y de compulsión cajitas a 500, proverso, 500. Y la, o, si por y la Roberto, 700. por favor, no le des ideas. Pero por Dios, no, Roberto, si no, no Roberto, le des, des ideas. Roberto, Roberto, No, pero por a eso es la pregunta. Se le están contando por persona. Pero porque debería ser limitado. En, por en mi persona. cabeza, en mi cabeza no me cabe que tú no puedes tener la galla de comprar para revender, porque eso es para personas, para personas de no, necesitadas. De recursos. Sí, pero Perdón. hay personas que son Tú me Dices a mí, yo voy a comprar 20 y no, voy vel, a comer no un todo, sector populoso se de la provincia de Duarte Perdón. y voy a regalarte. Perdón, yo te lo, yo te lo creo. Paola. Yo pudiera comprar para regalar, pero muchos pueden ir a comprar para revender. Si no, yo te digo no, no, que no claro le des sí. ideas a nuestros a algunos de no, no, nuestros clientes que, es que pueden tener que las deben de un de control hacerlo. para no venderle. A una persona más de Mira, una o dos cajas. En un ratito es vamos en... a hacer contacto con, con Jairon, el, el, no, pues vamos vamos a a el encargado de Inés. ¿Cómo El encargado de Inés. En lo que Paola si, hace contacto si, con nosotros. O si la Jairo. gente está en contacto con nosotros, la gente no de Inestre que nos llamen. Que sea usted, eh, Vidal. Exacto. Que lo que Paola hace contacto, pues vamos a hablar sobre César Peralta, alias el abusador, el cual fue extraditado a Puerto Rico. Sí, lo llevamos por Puerto Rico. Ahí están las imágenes, sí, señor director. que a dijo César el abusador, como ya estaba últimamente César Emilio eh, Peralta el abusador como está. estado ¿sí? ¿sí? últimamente li, ligada a la crónica deportiva yo me no sé que iba a hablar de César ¿no? <risa> ¿Cómo? <risa> Vamos, miren, no, no, esa no señores todo el video que, que le mandamos de... pues, ma, ma. a su llegada sí, ma. miren o sea, señores miren cómo va él este video, que video que mm. me gusta y lo traímos porque miren ustedes el contraste ¿eh? Atención lo que están haciendo las cosas mal hechas estás, Jaime, ¿Eh? mi Miren cómo termina Muchos y muchos teteos Miren ahora Se va a pasar ahora. Navidad en Puerto Rico Ahora, yo espero pero que el Congreso tú de tú aquí el Apruebe el la ley de, de, de extensión de dominio ¿Tú entiendes? Porque, ah. como digo una, digo la otra Este gobierno no, está dando un ejemplo ligera, Pero si esa ley no Ay, se aprueba eso, Ponga usted Yo lo dije aquí ¿Usted se atreve a hacer cinco años por 100 okay. millones de pesos? Sí, preso. son limitados la venta. ¿Usted lo hace? ¿Quién, yo? A cinco, venta, ¿no? De, de... Pero hasta yo. Adiós. Eh, eh, abu, abu, abu, ah, es que es un, un, que un es negocio redondo ¿Cómo tú miras? Es que es la realidad. Es tú duras 5 años preso y cuando tú salgas, Tener 100 o 200 millones de dólares. Ese Pero eso es lo que hace cualquiera. Es el mejor negocio. Por eso es que hay tantos claro, delincuentes. Exactamente. Por eso que es que hay mucha es gente que vende droga. Hay mucha bueno. gente corrupta. 10 años. Pero claro que sí. Pero yo tengo 23 años. Si tú te vas a juntar con 100 millones de pesos, dime. Yo tengo 23 años. Yo salgo con 33. nuevecito Una muchachita buenísima todavía. Con 100 millones. Por eso es. Que hay ah. que aprobar la ley de extensión de dominio. De, de, de, de, de, de, de pena. De pena. No, extensión de dominio es. Eh. Okay. Así es. Uh -huh. Que me llamen un abogado, yo soy abogado. <risa> extensión de dominio es que si a ti te agarran y te prueben y te condenan, por ejemplo, por narcotráfico o sí, corrupción, bueno. todos tus bienes serán incautados donde quiera que estén. Exacto. Ah, sí. extensión ¿Entiendes? así es. Entonces, ¿qué no? pasa? Si tú vienes. Por ejemplo, ahí están eh, los que están en el caso de Antipulpo. Que salgan eh, eh, culpables y hagan 10 años. ¿Tú te imaginas los millones que tiene un Alexi Medina? ¿Eh? Yo hago 10 años tranquilo, Feliz. ¿Eh? Entonces, ¿qué Fabio. pasa? Ese mensaje se le da a la juventud. Los fines de semana, ¿tú Entonces, tío ¿qué tío? pasa? Cualquiera cae en una tentación. Tú dices, bueno, me voy a buscar una vuelta, 3, 5, 10 millones de dólares. Los fines de semana, ¿tú eh si sí me agarra, si sí me agarra, si sí me agarra. Y cuando viene a haber arresto domiciliario. Sí, mira lo que pasó con el don. Eh, el, ¿no? lo de, los de, lo de la, la red. Ah. Pablo ah, Ernesto Quirino. Quirino Castillo. Ese señor, ¿cuánto se buscó dueño de para allá? De, ¿Del este? ¿qué del, es? del este. Fue, hizo nueve años en Estados Unidos. Y cuando regresó aquí, no solamente tuvieron que devolverle todo. Le exigió al expresidente Leonel Fernández que le devolviera los le... cuartos de la planta de Fuglodo. 200 millones de pesos que devol... le devolvieron. O sea, pesos? él vino a exigir y, y pagó su condena, porque tú no puedes pagar doble condena. O sea, si tú te agarran preso por narcotráfico y te extraditan y tú cumples ya, ya tú limpiaste aquí. Entonces, esa ley deben de revisar los congresistas porque hasta uno o se va a coger ganchito... Dale. ¿De 10 años no, no, preso? No, no, no. ¡Prueba acá, Luis. Roberto, mira, me comuniqué con Jairo, el director de Inés, de San Francisco aire. de Macorís, me dice que no podía salir al aire porque estaba ah, con una auditora de Santo Domingo, y entonces estaba un poquito complicado. Pero sí le pregunté a Jairo que si los combos de Inés eran limitados, o sea, una persona podía comprar solamente una cantidad, y me dice que no, que las personas que vayan pueden comprar todos los combos que deseen hay hay llegó la mira, Roberto, mira, Roberto, antes de, pa, para Roberto frente al ahí atende para del estadio Julián Javier no, siguiendo si en ese, ese mismo tema sí director las, las para últimas regalar, tareas, para las para últimas dos imágenes que yo pero mandé vamos a hacer seguimiento Roberto yo personalmente voy a descargar a ver vamos a ver los precios de los precio de aquel de los víveres, oh, de la vivos de la yuca lo plato tenemos las últimas dos imágenes sí señor director no hay que invitar pero la gente se puede quejar en esta navidad entonces no no no pero para qué pero que para qué no cosa, no Roberto. Roberto. No así, y la cena en los barrios familiares, las viste? Las imágenes, Pedro. También... Sí, cenas no, cenas después. populares. Este gobierno tiene que felicitarlo. Este al menos eh, ahí estamos viendo, Roberto, arroz selecto, eh, 100 pesos, 5 libras trae ese arroz. Eh, la bichuela gira, 800 gramos. 90 pesos, habichuelas negras también, que de 800 gramos de peso, 80 pesos. Cebolla amarilla, aproximadamente, libra y media, 50 pesos. La cebolla roja, aproximadamente, 2 libras, 50 pesos también. El ajo en maya, eh, eh, aproximadamente, 1 libra, 100 pesos. El ajo en pasta, de 8 onzas, 70 pesos. Papa criolla, eh, aproximadamente, 5 libras, 50 pesos. La batata también, para el que le gusta asarla. Eh, aproximadamente 5 libras, también 50 pesos. Tenemos la otra, donde está la yautía de coco, eh, aproximadamente 3 libras, 30 pesos. Las la azúcar crema, 2 libras. A la gente que le gusta mucho su cafecito, eh, ahí está por 50 pesos, la vena entera, eh, 35 pesos. Ahora, jamoneta, no así, que así es que está el precio. Jamoneta, eh. aproximadamente una libra, 70 pesos. El salami. La pierna de salami. Eh, no, una dice, una salami, de salami Una libra de 70 pesos bien eh, eh, También hay otro precio De aproximadamente 3 libras y media De salami por 200 pesos bien, Una eh. pierna de cerdo 500 pesos Mire señores mire, Si usted no come bien esta navidad Es porque no quiere Porque este gobierno Ha puesto precios para darle Navidad para el pueblo